La pasada semana se aprobó con los votos en contra de toda la oposición el presupuesto municipal para 2022. Una vez analizado en profundidad, argumentamos en el pleno nuestra postura, la cual queremos hoy explicar a la ciudadanía. En primer lugar, la cantidad que se da cuando desde el equipo de Gobierno dan la noticia de los presupuestos no nos da muchos datos. 27 millones y algo de ingresos, 26 millones y algo de gastos, es decir, un superávit inicial de unos 900.000 euros. No nos da muchos datos por dos motivos. En primer lugar, las cantidades de ingresos y gastos son solo ligeramente superiores a las del presupuesto anterior, cosa además lógica que vaya subiendo un poco cada ejercicio. Y en segundo lugar, porque el superávit es la cantidad obligatoria que se tiene que incorporar como diferencia entre ingresos y gastos debido a los planes de ajuste. Así que analizamos aspectos concretos más allá de esas cantidades globales. En cuanto a los ingresos, la subida se debe fundamentalmente a la subida de impuestos y tasas. Desde adelante, COIN, estamos de acuerdo con que estos se tienen que ir subiendo, pero defendemos que deberían eh, ser progresivos y su subir más en los tramos más altos que en los bajos. Y, por otra parte, consideramos un error haberlos congelado durante ocho años y que ahora tenga que venir toda la subida de golpe, debido sobre todo a que termina el periodo de carencia de los préstamos del plan de pago a proveedores. Por otra parte, no estamos de acuerdo con la forma de explicar el equipo de gobierno la necesidad de subir esas tasas de impuestos. ¿Qué ha hecho? Pues criticar la actualización del IPC, de los sueldos de los funcionarios, cuando es un derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras y, además, cuando se actualizan también los órganos de gobierno, es decir, los sueldos de los órganos de gobierno. Y, por otro lado, pues han justificado con la subida del precio de la electricidad. Decir que la subida con respecto al presupuesto anterior es de unos 130.000 euros, cantidad insignificante dentro de un presupuesto de más de 26 millones. Por último, en cuanto a los ingresos, nosotras defendemos, por ejemplo, que el canon que cobra el ayuntamiento por las diferentes concesiones administrativas deben ser más altos, debido a que se trata de patrimonio público que se utiliza de forma privada, por ejemplo, las concesiones de monte público. Por otro lado, también defendemos que debemos instar desde los ayuntamientos a un cambio de ley de financiación local, de forma que lleguen más fondos incondicionados de las distintas Administraciones. En ese sentido, llevaremos desde adelante con una moción al próximo Pleno. Con respecto a los gastos, es en las distintas áreas de gasto donde más se ven las prioridades de un equipo de Gobierno. ¿Qué nos encontramos en este presupuesto? Pues en atención social un 7% de gasto, en igualdad un 0,1%, en actuaciones económicas destinadas a desarrollo un 6%, de las cuales un 3% corresponde a agricultura y ganadería, comercio y pymes menos del 1%, transferencias corrientes a colectivos que se dedican a la acción social… Por ejemplo, asociación contra el cáncer, CUDECA, Alzheimer, fibromialgia, 19.200 euros. Mientras que las transferencias corrientes a colectivos que se dedican a promoción cultural, 44.800 euros. Por poner un ejemplo, se incorporan en este presupuesto dos colectivos nuevos. Uno con la finalidad de sacar una nueva procesión, a la que se le da 1.000 euros. Y otra, la asociación de fibromialgia, a la que se le da 500 euros. En fomento de autoconsumo energético se gasta cero euros, en vivienda solamente 5.000 euros y hay un aumento significativo en el gasto por trabajo externalizado, suponiendo el 26% de los gastos corrientes. Todos estos aspectos se contradicen con nuestra forma de entender la gestión municipal. Frente a un modelo municipal de municipalismo dedicado a mantener la Administración externalizando cada vez más los trabajos, nosotras planteamos un modelo de gestión que ponga en primera línea la reactivación económica del pueblo, pero una reactivación económica sostenible y duradera, aprovechando los recursos que tenemos y, por tanto, fomento de la agricultura y ganadería, el turismo rural y el medio ambiente. Frente a inversiones en proyectos que son muy vistosos, priorizamos que no se esté tirando un millón de metros cúbicos de agua limpia a la depuradora y, por tanto, arreglar todas las infraestructuras hidráulicas para separar las aguas pluviales y residuales. Frente a una depuradora con un coste elevado, lo vamos a ver en las tasas, con la que no recuperamos el agua depurada y que ya se ha quedado pequeña, apostamos por nuestras depuradoras, necesarias, por otra parte, para riego por goteo y, por tanto, para nuestras huertas. Frente a las quejas continuas del equipo de Gobierno por la subida de, electricidad, de la electricidad y el conformismo ante el monopolio de las grandes multinacionales, defendemos apostar por cooperativas energéticas y fomentar el autoconsumo de energías renovables. Dentro del tejido productivo, según nosotras, se debería apoyar más a las pequeñas y medianas empresas y a los pequeños comercios. Y, por último, entendemos que se deben priorizar las ayudas a aquellos colectivos que se dedican a aspectos tan importantes como la salud.